chicos, antes de empezar con el vídeo quería deciros feliz navidad, lo primero, y espero que disfrutéis del rap de para felicitaros la navidad, muchas gracias a todos los que me han seguido pues este tiempo, y nada, feliz navidad chicos.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 Bienvenidos de nuevo a este canal, con Mr. M podréis recordar Cada momento pasado y vivido que os ha regalado, en el que habéis reído Vídeos muy épicos os ha mostrado, edición y tiempo que os ha regalado Los suscriptores son algo especial, inspiraciones para el material Con cada subida, con cada ilusión, cada comentario en el corazón de este youtuber que no se ha rendido, que siempre ha subido sus vídeos queridos, porque Mister M va a crecer y sus suscriptores le apoyarán. Feliz Navidad, se merecer que le den like en tu mano está. Mister M es el canal la que vamos a liar con este gran especial. Os desea feliz Navidad. Mister M es el canal la que vamos a Gran Especial Os desea Feliz Navidad Desde Infinite Warfare hasta Rocket League Hackeando en Wazdog para no morir Y es que en Navidad tendréis nuevos retos Y así Mr. M se gana el respeto De cada sus, el siguiente tú Únete ya a toda su crew Feliz Navidad con esta canción A todos que forman su nueva nación Que su bandera, la M de Martín La defenderían ahora y hasta el fin en cada juego y en cada combate, prefieren morir a acabar en embate. Estos suscriptores no se rendirán. Y a Mr. M acompañarán En cada gameplay estarán con él Y juntos formando este gran cuartel Porque sus pilares siempre sois vosotros Que juntos me incluyo Nos formar nosotros. nosotros Su dedicación le hace ser diferente Va contra corriente de toda la gente este es Mister M, el gran Martín Soldado hacker depende de ti Si en algo destaca es en su bondad Por eso os desea feliz navidad Mister M es el que vamos a liar con este gran especial os desea feliz